vamos a ello. Bueno, pues es lo dicho, bienvenidos todos y todas a esta nueva sesión de, de Ciencia Ciudadana, del de proyecto Dando a las a la Biodiversidad. Eh, para aquellos que ya habéis asistido, de nuevo vuelvo a repetir estas primeras diapositivas de la, de la presentación, que sabéis que, bueno, que son de obligado cumplimiento y sobre todo para aquellos que, pues, que sois nuevos y que, que queréis conocer un poquito más de, de qué va el proyecto y de qué, y de qué va Sea pues, Over Life y, y, y en qué trabajamos. ¿no? Eh, bueno, este, este proyecto, Dándoles a, bio, a la biodiversidad, es un proyecto de Sea Life eh, y cofinanciado por la Fundación Montemadrid, que nos permite pues, bueno, intentar que seáis partícipes y que conozcáis. Eh, lo que es la ciencia ciudadana y cómo podéis colaborar para no solo conocer el estado de conservación de las aves sino también de sus hábitats y poder mejorar en, en conocer pues en este caso que vamos a ver hoy también sus amenazas. Eh, tenemos un montón de sesiones grabadas, un montón de sesiones disponibles pero bueno en directo siempre suelen ser eh, más interesante porque bueno, podéis hacer preguntas y, y hemos eh, conseguido hacer charlas a nivel nacional gracias a, entre comillas, a, a la situación sanitaria que nos, que nos ha venido de sopetón, pues bueno, pues hemos conseguido ampliarla a, a mucha más gente. Bien, eh, hoy en particular hablaremos de, de la mortalidad en infraestructuras. Eh, mi compañera Sara Cabezas, especialista en, en programas de conservación, en evaluaciones de impacto ambiental y en otras muchas cosas, mamíferos, etc. Va a ser la, que, la, la especialista que nos va a... A, a enseñar cómo podemos identificar los puntos negros de la mortalidad, especialmente el atropellos, eh, la, vamos a conocer la dimensión del problema y, bueno, y conocer algunos de los resultados preliminares de este proyecto que ya lleva, eh, si, no, si no lo digo mal, eh, más de un año eh, trabajando. Eh, pero antes, eh, para aquellos que no conozcáis SEO, eh, sí que está bien que sepáis eh, a qué nos dedicamos, qué hacemos. ISEO eh, Verlife es la Sociedad Española de Ornitología. Eh, como veis ahí, el, nuestro, uno de nuestros lemas es contagiar naturaleza, dándolas a la gente. En realidad, nosotros trabajamos con las aves, pero como puerta de entrada a la conservación de la naturaleza. Es decir, nos dedicamos a conservar la naturaleza en general, no especies en particular. Eh, formamos parte de, de la red de Verlife, que es la organización sobre la cual eh, nos coordina y al final trabajamos todos en una, todos los países y todos los eh, socios en unas líneas eh, según nuestra, nuestra zona geográfica, nuestra ubicación. Actualmente, Berlice cuenta con pues, 121, presencia en 121 países. Fijaros, ahí el mapa pues, eh, cubre prácticamente todo el mundo y donde no lo cubre pues, intentamos trabajar con, con distintos programas desde distintos países. Eh, y bueno, en SEO Verlife hay distintas organizaciones, desde a, mm, organizaciones que, a, que se acaban de formar, como por ejemplo en Marruecos, Grepón o, o SEO que de, llevamos trabajando desde 1954, cuando un grupo de, de investigadores junto con aficionados de distintos países, especialmente el Reino Unido, pues intentaron empujar un poco en la conservación de las aves y de la naturaleza en general. Esta serie de visionarios, entre comillas, firmaron en mayo de 1954 el acta de, pues de, de comienzo de la, de la organización, lo que nos hace ser la, la Organización Conservacionista de Cana en España. Actualmente consta, contamos ya con más de 20.000 socios, que no está nada más, sobre todo en los últimos años hemos crecido bastante, gracias a, a todos vosotros. Eh, tanto socios como a simpatizantes, eh, porque se puede colaborar en distintos proyectos sin tener que ser socios. Y, y bueno, eh, poniéndonos un poco en, en, en cómo estamos en función de otras organizaciones en Europa, pues bueno, eh, aún nos queda mucho por trabajar. Para que os hagáis una idea, en Reino Unido, por ejemplo, eh, la RSPB tiene más de un millón de socios, en Alemania medio millón, bueno, vamos trabajando y vamos avanzando poco a poco. Eh, Siguiendo un poco esta, esta, este lema también, ¿no? que para conservar hay que conocer. En eh, SEO y en Berlay trabajamos en tres, eh, sobre todo en tres líneas de, de trabajo que, que es lo que a mí me gusta llamar el triángulo de la conservación. ¿no? Eh, empezamos primero por conocer qué tenemos eh, a nuestro alrededor, eh, cuáles son sus amenazas, qué especies, qué, qué problemas tienen. Posteriormente intentamos eh, elaborar unas acciones de conservación para evitar eh, esos problemas o para intentar mitigarlos, eh, pero esto eh, que sería la conservación en sentido más estricto no se puede quedar ahí y siempre añadimos una tercera pata, un tercer vértice de ese, de ese triángulo que sería la difusión o en este caso pues, lo que vamos a intentar es la, la educación ambiental, el que vosotros conozcáis eh, estos problemas y además los deis, a, los deis a conocer entre vuestro ambiente, en vuestro entorno más, más cercano. ¿no? Entonces, eh, todos los proyectos de SEO trabajan en estas tres líneas, algunos más específicamente en investigación, otros más en conservación, pero todos los proyectos tienen eh, alguna de esas, eh, de, de, de algunas de sus acciones, trabajan en estas líneas eh, para conseguir completar el, en el sentido amplio eh, la conservación de, de la naturaleza desde la que trabajamos. En SEO pues, tenemos una serie de programas de seguimiento que, que tenéis ahí, de los cuales ya hemos hablado, largo y tendido, algunas eh, hasta tres, en tres sesiones. Y hoy vamos a hablar de, de los que tenéis a la izquierda, que, de uno de los que tenéis a la izquierda, que es la mortalidad en, en infraestructuras. En este caso, eh, dentro de los programas de seguimiento, es un programa eh, que se puede trabajar a lo largo de todo el año, no, no específicamente como tenéis ahí en este calendario, se tiene que trabajar en unas fechas determinadas, tiene eso sí una metodología que ya nos comentará ahora Sara, pero que podemos trabajarlo a lo largo de todo el año y en muchísimos lugares diferentes. Eh, no me quiero entretener mucho más en, en, en cómo conocemos el estado de conservación de las aves, ya lo hemos hablado en otras charlas, simplemente daros a conocer a aquellos que, que os incorporéis por primera vez, que existe una unión de conservación de la naturaleza a escala global, a escala mundial, que la, es la que nos manifiesta una serie de criterios que tenemos en cuenta, eh, no los que nosotros nos dé la gana ni nos inventemos, sino que está establecido unos estándares para, para trabajar en pro de la conservación. Y simplemente recordaros pues bueno, pues que estamos en, en esta charla, en la de modernidad de infraestructuras, y que aún nos quedan alguna que otra, incluso alguna que podéis demandar que se repita o que os interese trabajar en, en, en, al respecto. Nada más, eh, no quería quitar yo mucho tiempo, al final me he pasado dos minutos, perdona Sara, eh, vamos, con, vamos con Sara y con, y con la mortalidad en, en infraestructuras. Todo, todo tuyo, a ver si quito la presentación. Ahí está. Vale, Pablo, pues nada, muchísimas gracias, buenas tardes a todos y nada, bienvenidos, eh, somos muy felices de, de teneros al otro lado, nos gustaría teneros enfrente, pero bueno, las, estas circunstancias tan desagradables que nos siguen, pues eso, ocurriendo, pues no nos permiten hacer estas cosas, pero bueno, yo creo que ya en breve, antes de que acabe este año, podremos hacer esto de una manera más próxima, ese es nuestro deseo, desde luego. Eh, voy a compartir la pantalla… Mm. A ver, eh, me voy aquí y... A ver, eh, y entonces ahora... Mmm, eh, aquí estoy. Bien. Eh, ¿Me puede sí. sí, se ve bien. ¿Me escucháis sí. bien, verdad? Correcto. Bien. Pues vamos allá. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Pablo por la presentación. Eh, así es, eh, Bueno, mi nombre es Sara Cabezas eh, y estoy en el, en, en el Departamento de Programas de Conservación de SEO y eh, os voy a hablar eh, de una iniciativa que hemos comenzado eh, el año pasado, aunque bueno, el convenio está firmado desde 2020, pero bueno, por las circunstancias que todos sabemos y que reiteramos una y otra vez, eh, no ha podido ponerse en funcionamiento hasta, hasta 2021. Eh, y eh, ellos trata sobre todo de, de la problemática eh, relacionada con la mortalidad en infraestructuras, eh, fundamentalmente en este caso eh, de nuestras aves, aunque ya veréis que bueno, estamos también eh, tocando cualquier eh, otros grupos animales eh, en lo que respecta a, a esta amenaza con respecto a su supervivencia. Aquí podéis ver un mail de contacto que os estoy poniendo en la primera pantalla. Eh, os lo digo porque no sé si en la última lo he incorporado y entonces eh, os llamo la atención por si al final eh, de alguna manera queréis poneros en contacto conmigo. Podéis hacerlo en mortalidadinfraestructuras@seo.org y ahí estaremos encantadísimos de atenderos. Eh, ¿Cuál es la justificación de que nos pongamos a trabajar eh, con mortalidad en infraestructuras? Eh, bueno, pues eh, es evidente que los diversos tipos de infraestructuras que están construidas en el medio eh, de alguna manera están afectando a la supervivencia de nuestras aves. En este caso hablamos de aves, eh, aunque sabemos que hay algunas de estas infraestructuras pues, que también afectan a, a otros taxones, como se estaba comentando. Por ello, es, eh, es vital eh, cuantificar eh, la magnitud de, de esta amenaza eh, para eh, poder establecer eh, algunas acciones de conservación de los taxones más amenazados por ellas. Eh, como veréis, eh, cualquiera eh, os he puesto aquí algunas de ellas y, y podría haber puesto alguna más porque todavía hay algunas infraestructuras que no están aquí recogidas y que sin embargo sabemos que están teniendo efectos sobre la supervivencia de nuestras aves. ¿Veis a la izquierda pues, una noticia en la que nos dice que mueren 15 buitres arrollados por un tren? Eh, luego tenemos abajo, eh, Seo Over Life, eh, colabora para prevenir las colisiones de aves contra las ventanas de un campus, es decir, las cristaleras, cristaleras en edificios en entornos urbanos, cristaleras que separan mm, eh, dos sentidos eh, diferentes de una autovía o de una autopista... Eh, cristaleras de, de, de, los, eh, de, de pádel, ¿no? eh, que están relacionadas con, con el deporte del pádel, en fin, de muchas diferentes, de muy diferentes características pero que al fin y al cabo producen el mismo efecto que es el choque de las aves, la colisión de las aves y la muerte de muchas de ellas, sobre todo de pequeño tamaño. Como veréis también, bueno, pues los vallados, ¿eh? Eh, tenemos el, eh, vallados eh, no permitidos como por ejemplo los de alambre de espino que deberían estar todos retirados de España y que sin embargo eh, siguen existiendo por todas partes y como veis pues eh, tienen unos efectos gravísimos, eh, ahí podéis ver el, ese búho o por ejemplo otros, eh, otro tipo de vallados que en la actualidad sí que están autorizados como son los vallados, bueno, están autorizados con una, con una con siguiendo unas determinadas eh, pautas y criterios de, de instalación, y, eh, como son los eh, cercados cinegéticos, que a pesar de, de ello, de seguir supuestamente esas pautas eh, que son menos perjudiciales para, para las aves o para el resto de, de grupos animales eh, también eh, representan eh, una amenaza para, para algunas de, de, algunos de, los, de nuestros taxones más representativos como por ejemplo en este caso la butarda que veis eh, más abajo con la cabeza enganchada pues en, un, en la luz de, de este vallado eh, en principio eh, un vallado legal y, y adecuadamente instalado eh, por otra parte, bueno, y esto ya es eh, pues muy conocido, eh, el tema de los tendidos eléctricos, veis eh, arriba el titular, los tendidos eléctricos provocan la muerte de 5 millones de aves al año. Es decir, bueno, que eh, no son realmente, no son temas baladíes porque estamos hablando de unas eh, cantidades de, de ejemplares que se ven afectados mm, por estas infraestructuras eh, que realmente merece la pena eh, indagar eh, de qué manera podemos solventarlo, porque, eh, bueno, pues provoca eh, un importante descenso de, de las poblaciones y en función de qué poblaciones estemos hablando y de qué especies con qué grado de amenaza, pues eh, puede representar eh, un peligro muy, muy grande para su conservación. Y por último, y en, en el último lugar, y no por ello menos importante, vemos pues este mochola ahí atropellado en una carretera. Es decir, los atropellos también en carreteras eh, pues eh, son una fuente de, de mortalidad eh, eh, a considerar eh, en nuestras aves. Y por ponerle el último, concretamente eh, está puesto a posta, porque vamos a hacer eh, nosotros en eh, nuestra línea estratégica eh, de 2013 a 2020, que aún sigue vigente, aunque estemos en 2022, estamos en estos momentos eh, redactando nuestra siguiente estrategia, que será hasta 2030, hasta 2032, eh, pues eh, eh, teníamos una línea estratégica eh, que es, contemplaba eh, la valoración del impacto de las vías de circulación eh, de vehículos eh, sobre nuestras aves. Y como consecuencia de esa línea que habíamos considerado que debíamos eh, empezar de nuevo a trabajar con ella y digo empezar porque eh, realmente estábamos retomando una temática que nosotros ya abordamos en tiempos antes de la era digital, cuando la gente iba al campo con una libreta y un, y un lápiz. Y entonces, desde entonces, pues nosotros eh, ya tenemos muchos datos recogidos de, de hace muchísimos años, pues de esta manera pues, me, menos moderna, ¿no? Eh, y eh, de, no están eh, realmente esos datos, eh, no llegamos a, a informatizarlos y a, y a trabajarlos eh, en aquel momento en el que se recogieron, y por ello, eh, bueno, pues, eh, decidimos en 2018 realizar eh, una revisión bibliográfica para actualizar y refrescar un poco todo, todo el conocimiento que hasta ese momento nosotros teníamos sobre esta problemática eh, en nuestras aves. Y en esa revisión bibliográfica lo que hicimos fue buscar pues, todos, eh, cual, cualquier artículo eh, que pudiera estar publicado en revistas de impacto, eh, revistas científicas, eh, que tratasen sobre, sobre esta problemática y no solamente... En, en principio con aves, pero bueno, no solamente también con aves, sino también con otros grupos animales. En relación con las aves, de esa búsqueda eh, realizamos una base de datos, tenemos una base de datos con 30 entradas y, y la lectura de, de, todos esos, eh, de todos esos trabajos nos han permitido pues, enmarcar un poco cuál es, cuál es el alcance de, de esta problemática y dónde nos encontrábamos en este momento, porque, como os decía, nuestros datos que tenemos recogidos, pues eh, ya estaban, eran de hacía muchísimos años y entonces, claro, mm, eh, ni, en, ni el volumen del tráfico era el mismo hace años, ni tampoco eh, la cantidad de kilómetros de carretera construidos, en fin, eh, había habido una serie de, de cambios en el paisaje que eh, debíamos ahora eh, pues, actualizar y contemplar. Así es que, bueno, por destacar uno de los trabajos eh, que encontramos en esta revisión, eh, eh, os quiero hablar sobre este concretamente, que es eh, a su vez es una revisión. Eh, es del año 2003, está publicado en el año 2003, es decir, bueno, que ya tiene también unos cuantos añitos, eh, pero bueno, podemos considerarlo relativamente actualizado, pues son unos 18 años de de diferencia con respecto al día de hoy. Y en esta revisión que se hace a nivel europeo, de, con todos los trabajos que hasta ese momento, hasta 2003, estaban publicados en revistas de, de impacto, como os comentaba, pues eh, este, estos autores eh, hacen una revisión de todos esos trabajos y entonces van un poco... Eh, comparando cuáles son los datos que se ofrecen eh, según los países, eh, al menos eh, los que tienen datos disponibles. Como veréis, bueno, pues el número de pájaros eh, muertos por año por eh, atropello en Inglaterra, eh, en Alemania, en Dinamarca, en Holanda, Suecia, etcétera, eh, casi, en casi todos alcanzan el orden de los millones. ¿m? Podemos estar hablando de 4 millones en Inglaterra, incluso hasta de 27 millones eh, por algún otro autor eh, en el año 71 eh, y luego en los demás, pues como veis, son del orden también de millones. ¿no? En, en Suecia, pues eh, eh, 8 millones y medio, en Bulgaria 7 millones, etcétera. Es decir, bueno, pues como lo, eh, os estaba comentando al principio, eh, es una problemática importante, nos está arrebatando un montón de ejemplares que, que de alguna manera eso es, puede estar pues, incidiendo, incidiendo en, sus, en la conservación de sus poblaciones. Así es que, bueno, de este trabajo además eh, encontramos eh, algunos datos interesantes eh, en cuanto a eh, qué taxones eran los que eh, más habitualmente eh, eran atropellados. Y el trabajo nos dice que en, en las carreteras del oeste de Europa, es decir, donde nosotros nos encontraríamos, es, en España, pues eh, la mayor los, pajar, las, los taxones que más frecuentemente son eh, atropellados eh, son los gorriones. Y también eh, los mirlos. Como veis, eh, se tratan de dos, es, dos taxones especialmente relacionados con entornos urbanos. Eh, mientras que en las eh, carreteras eh, de, de los países del este de Europa... Eh, los gorriones sigue siendo una de las especies más predominantes, eh, más predominantemente atropelladas, pero también eh, se unen a ellos eh, las eh, golondrinas y los córvidos. Bueno, como vemos, eh, pues hay una cierta diferencia entre, entre el este y el oeste de Europa, eh, que puede estar mediada eh, esta diferencia pues, por muy diferentes caracteres. Si nosotros nos podemos a mirar un poco más eh, en profundidad eh, qué es lo que pasa en España, pues vemos que, que España, eh, con respecto a Europa, eh, ocupa el tercer puesto, perdón, ocupa el primer eh, puesto eh, en el ranking de kilómetros de autovía y de autopistas. Y bueno, eh, respecto al nivel mundial, el tercer puesto, es decir, que no estamos nada mal, ¿no? Bueno, quiero decir que es un poco una exageración, porque España es un, no tenemos un gran territorio, ¿no? Eh, no tenemos una superficie especialmente grande y que estemos en el tercer puesto mun, a nivel mundial de autovías y de eh, autopistas, pues denota que, que estamos un poco fuera de onda no, en este sentido. Eh, pero bueno, eh, es la realidad. Eh, y bueno, el primer puesto a nivel europeo. Eh, luego, otro hecho que hemos, compro, que hemos detectado es que, bueno, eh, aunque a nivel, estatal las autovías, el, a nivel estatal las autovías y las autopistas eh, representan un 9% del total, es decir, que el 91% restante de vías corresponde con otras tipologías, es decir, que pueden ser pues, eh, carreteras generales, eh, eh, etcétera. Eh, carreteras locales, comarcales, eh, etcétera. Eh, también hemos visto que estos datos lo que nos dejan entrever es que, eh, en principio, si, las auto, si en autovías y autopistas eh, mueren muchas, eh, muchos taxones eh, atropellados, que no lo, lo desconocemos, si realmente ese es el dato, pues eh, en España eh, sería presumible que eh, se van a, a producir un gran, un, un gran número de, de taxones, o sea, de ejemplares atropellados, porque tenemos tantos kilómetros de autovía y de autopista, pues que podríamos hacer esta predicción, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, es, existen otros factores también que pueden estar afectando a la frecuencia de atropellos, no solamente los kilómetros de autovía o de autopista. Lo que también sabemos es que eh, no todos los taxones eh, son atropellados con la misma frecuencia. Eh, pues ello, de alguna manera, nos está indicando que, que puede haber diferen diferentes causas inherentes eh, al propio comportamiento de, del taxón en cuestión que le hace eh, más susceptible de, de ser atropellado. Por ejemplo, eh, aves que tienen hábitos crepusculares o nocturnos pues eh, podrían ser más fácilmente deslumbradas y como consecuencia se produce una desorientación del ejemplar por la luz del vehículo y pueden ser atropelladas con más, eh, con más eh, frecuencia que, que otro taxón, con, con hábitos más eh, de mañana y no tan crepusculares. Por otra parte, eh, algunas especies que tuvieran hábitos alimenticios especialmente relacionados con algún recurso trófico que hay eh, en la carretera, eh, pues también eh, pueden ser más susceptibles de ser atropellados. Aquí tendríamos, por ejemplo, el caso de los mochuelos, que eh, pues buscan eh, pues muchos insectos en, en, el, en el asfalto cálido, eh, sobre todo en el verano. También los chotacabras, ¿no? El chotacabras pardo y el chotacabras gris, que son eh, también insectívoros. Eh, o también puede ocurrir que eh, el hecho de que haya animales atropellados en la carretera atraiga algunas aves que tienen eh, hábitos carroñeros. Y esto hace que mientras están alimentándose de un determinado ejemplar que ha sido atropellado, pues eh, sean a su vez atropellados secundariamente. Este sería, por ejemplo, parecido al caso que veíamos en la primera noticia en la primera diapositiva, perdón, respecto a la noticia de, de los buitres que habían sido eh, atropellados en la vía del tren porque se estaban alimentando del cadáver de un jabalí que previamente había sido no había sido atropellado por el tren o bien había muerto en las vías del tren como consecuencia de algún disparo eh, en la cacería y que el ejemplar no había sido recogido por, por cazadores y luego eh, tenemos eh, otra de las causas puede ser eh, la colisión eh, de los ejemplares en vuelo con los eh, vehículos mientras desarrollan sus comportamientos vitales es decir que ni siquiera serían a, son atropellados pero más bien es una colisión o un, o un encuentro con el con el vehículo a gran velocidad que esto bueno pues podría ser pues con sobre todo con, con aves de, de pequeño tamaño bueno, pues como veis, eh, hay un marco uh, súper amplio con un montón de, de aspectos que se pueden estudiar. Eh, ¿Por qué este es taxón sí, por qué este no? ¿Por qué este taxón más y este menos? Eh, ¿a, qué está, eh, ¿A qué medios está ligado el taxón que más eh, se atropella o, o, o a cuál no? Eh, ¿Qué tipos de, de carreteras son las que donde más eh, se está produciendo más atropellos? Mm, en fin, hay un montón de, de preguntas ¿no? que surgen de todo de, de todo este marco. Y, y entonces, bueno, pues como consecuencia de ello, desde el Ministerio, eh, de, desde el Ministerio de Transición Ecológica eh, decidieron poner en marcha en 2020 eh, un proyecto eh, para intentar dar respuesta, no a tantas preguntas, pero sí sobre todo dar respuesta a cómo debemos demuestrear eh, atropellos en el, en, el, en el medio ambiente para obtener unos datos eh, lo suficientemente eh, fiables que nos permitan mm, responder a todas estas preguntas y eh, no solamente ya por el mero hecho de conocer que de por sí eh, ya es un buen acicate, eh, pero eh, también por el hecho de um, tratar de, de proponer eh, algún tipo de medida que mitigue eh, el impacto de los atropellos eh, sobre eh, la fauna. Y así, pues eh, Miteco eh, impulsa este proyecto en colaboración eh, con Sea Over Life y eh, también la Asociación Herpetológica española y la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos. Eh, el grupo de trabajo eh, para, de la fragmentación de hábitats por infraestructuras de transporte, eh, es, que es de, también del Ministerio, es el que da, da soporte sobre todo a la necesidad de desarrollo de este proyecto. Así es que eh, nos ponemos manos a la obra con este proyecto, que lo que pretende conocer es cómo eh, los atropellos están afectando eh, a la fauna y sobre todo cómo tenemos que muestrear eh, los atropellos eh, de la fauna para que podamos responder a todas estas preguntas de manera eh, más certera. Eh, así es que desde SEO eh, eh, lo que decidimos fue pues, eh, evidentemente eh, poner esto en manos de, de la gente, de que sean capaces ¿no? de de determinar qué está pasando en, en su medio, en su entorno, eh, que controlen que si, si me están atropellando a los gorriones o si me están atropellando eh, a los, a los eh, mochuelos. ¿no? Y para ello, pues la ciencia ciudadana eh, nos da la herramienta eh, fantástica. Eh, y eh, nosotros ponemos a su disposición pues esta nueva app que creamos el año pasado eh, para facilitar todo y poder dejar en la mochila pues aquella libreta y aquel lápiz que empezamos a usar eh, en los años 80 cuando recogimos los primeros datos de atropellos. Así es que, bueno, esta app, eh, como veis, esa es la página web donde podéis encontrar eh, todo lo referente a, a este proyecto y también eh, a otros que se pondrán en marcha eh, pues, en, en un futuro próximo sobre eh, otras eh, infraestructuras, porque como um, recordáis, esta app eh, no está solamente creada para para los atropellos, sino que también para el resto de infraestructuras que os he comentado al principio. Lo que ocurre es que ahora mismo no existe ninguna campaña más que la de atropellos ¿m? vigente. De modo que si vosotros entráis aquí, la única que vais a encontrar en la que podéis participar sería esta eh, del proyecto SAFE, que eh, las siglas eh, son es Stop Atropellos de Fauna en España. Así es que, bueno, eh, si entráis en esta página, mmm, os podéis eh, registrar, veis ahí usuario, contraseña, os registráis y eh, recibís eh, un mail de confirmación en vuestra cuenta de email. Y una vez que, que confirméis, pues ya estaréis registrados y ya lo único que tenéis que hacer pues es eh, eh, descargaros la app eh, que la tenéis eh, disponible en los dos sistemas operativos, en Android y en iOS. Eh, dentro de esta página, como veis, ha aparecido ahí una flechita eh, roja, eh, hay una pestaña que pone saber más y si eh, clicamos ahí, pues se nos va a desplegar mmm, un poco eh, cuál es el, el sentido de esta, de esta aplicación eh, y, y cómo va a funcionar. ¿eh? Son unos datos muy, como veis, muy reducidos. Eh, pero bueno, suficientemente clarificadores para saber eh, a, qué, a qué nos exponemos eh, y a qué se dedica fundamentalmente esta nueva aplicación. Así es que, bueno, aquí como os comentaba, cuál es el objetivo eh? Eh, de, del proyecto, los métodos, la ciencia ciudadana y luego tenemos, bueno, pues que eh, hay una serie de de premisas para, para poder participar, eh, no es un proyecto que requiera mucha dedicación porque únicamente se, es, es suficiente con que cada persona se le tiene un único itinerario y eh, además un itinerario rutinario, es decir, el que el que mejor le venga eh, porque es el que más habitualmente hace. Eh, es decir, puede ser pues, el que haces de camino al trabajo eh, o para ir a comprar el pan o para dar tu pase habitualmente o para ir a ver a tu abuela. Entonces, mm, eh, no, no estás obligado a elegir un tipo de vía concreta, sino que puede ser cualquiera. Ya puede ser un camino, una carretera comarcal, una, una carretera regional, etcétera. Eh, eso sí, eh, siempre eh, lo mejor es que se haga eh, se, eh, en bici o a pie, es preferible en bici, pero bueno, hay gente que a lo mejor pues, no va en bicicleta o no suele utilizarla y eh, si no, pues eh, lo ideal sería que fuera, si no es en bici, a pie, que es mucha distancia porque claro, eh, vas en coche normalmente al trabajo bueno, pues eh, también puedes hacerlo eh, en coche, pero siempre eh, tienen que ir dos personas eh, cuando se hace en coche, porque solamente podría tomar datos el copiloto. ¿Mm? Esto, bueno, es una medida de seguridad que, que es importantísima. Y eh, no pasa nada, bueno, como veréis, bueno, pues diréis, bueno, es que claro, en coche yo no voy a poder ver exactamente qué animal es, tal, bueno, eh, a veces nos podemos quedar únicamente en Decir, bueno, pues es una, es una ave no identificada o es un mamífero no identificado. Porque, bueno, pues vemos que, que tenía, hemos visto que tenía plumas o que tenía una pluma levantada y entendemos que es un ave, pero no tenemos ni idea de qué podía ser. Pero no os preocupéis porque, aunque esto nos pase en coche, también nos puede pasar yendo en bicicleta o yendo a pie. Eh, hay veces, como ya sabéis, que bueno los pajaritos pequeños pues quedan hechos una calcamonía en, en el asfalto. Y lo más que puedes decir pues, es que era un ave, pero poco más. ¿Mm? Imaginaros pues, que le pasa a un coche por encima a una curruca mirlona, ¿no? Pues ¿qué puede quedar de ese animal? Va a quedar nada, una, una calcamonía. Entonces, bueno, en principio eso no, no es un problema, el no poder eh, identificar exactamente qué especie es. La ventaja que tienes si vas a pie o en bici es que puedes hacer una foto, ¿eh? Y como la puedes incorporar en la app, pues bueno, si nos la mandas, aquí a lo mejor alguien que tenga pues mucho mucho ojo, mucho tiempo, eh, pues nos podemos poner a echar un vistazo, claro que sí, e intentar ir un poco más allá. Y a lo mejor, bueno, pues si no se puede llegar a nivel de especie, pues si sí llegar a, nivel, a, un, a un nivel de clase o bueno. ¿eh? Entonces ese no es problema alguno. Eh, ¿qué más eh, requerimientos tiene el participar? bueno, pues ya como veis es muy fácil tú eliges el camino que quieres que sea un camino que hagas habitualmente ¿y cuántas veces lo tengo que hacer? pues con que lo hagas una vez al mes es más que suficiente ¿que tú quieres hacerlo más veces? lo puedes hacer más veces pero con que lo hagas una vez al mes sería, sería bastante eh, y luego eh, lo que no debes hacerlo es más de una vez al día ¿Mm? y si lo haces más de una vez al mes sí que tienes que tener en cuenta no hacer conteos duplicados. Es decir, que si en el primer muestreo que hiciste de el, tu recorrido viste un conejo atropellado, eh, pues en, en, el, en la segunda vez que vayas, si el conejo todavía no se ha deteriorado y siguen habiendo restos, no deberías contabilizarlo de nuevo. ¿Mm? Esto es pues para evitar duplicaciones. Así es que, bueno, eh, ¿cómo hay que recorrerlo? Pues en un único sentido. ¿Y cuántos kilómetros? Bueno, pues los kilómetros dependen un poco de, del medio de transporte en el que vayas, evidentemente. Eh, eh, si se va, en al, fin, al fin y al cabo, como se trata de un camino rutinario eh, que uno sigue, pues eh, realmente los kilómetros están en base a lo que tú habitualmente hagas. Aunque, bueno, como veréis, pues siempre hay... Mmm, hay algunas recomendaciones, como por ejemplo, en bicicleta, pues mínimo 10 kilómetros. Eh, a pie, pues un mínimo de 3 kilómetros. Y en coche, pues 15 o 20 kilómetros. ¿Eh? No os preocupéis si en alguno también, eh, uno hace un camino y dice, es que este camino nunca hay nada atropellado. Mira, yo lo dejo, que no estoy colaborando para nada. No, eh, incorrecto eh, estás colaborando mucho porque los ceros también son muy importantes nos interesa saber dónde nos están atropellando eh, no solamente aves sino cualquier otro, o, o, otro grupo animal nos interesa saberlo porque mm, de esa manera de alguna manera podremos extrapolar las características de esos lugares donde no hay atropellos eh, a aquellos lugares donde hay muchos atropellos y a lo mejor, bueno, pues hay, hay algunas características del hábitat o en el entorno de las carreteras que es interesante mmm, aplicarlo en otros lugares donde las frecuencias de atropello son mucho mayores. Es decir, que los ceros son muy importantes y, y nos dan mmm, una información eh, tan buena como 300 atropellos en una carretera, ¿eh? en un recorrido. Eh, como veis, y lo pone en, el primer, eh, en la primera línea de estas indicaciones... El proyecto SAFE no va solamente dirigido a aves, de hecho por ello se cuenta con otras dos sociedades, además de ese Overlife, que son la, la Asociación Herpetológica y la Sociedad Española de Conservación y Estudio de Mamíferos. Es decir, registramos todos los vertebrados atropellados que se detectan en el recorrido. Incluso, bueno, hay gente que ahora mismo, pues eh, si, ve, si ve a lo mejor un insecto de grandes dimensiones atropellado, también lo está, lo está incorporando. Entonces, bueno, también existe esa posibilidad de, de incorporar eh, otros grupos animales como los insectos, si uno es capaz, bueno, pues al menos de detectar que sí, que es un insecto o lo que está atropellado. Y bueno, pues eh, digamos que estas serían un poco um, las premisas para, para empezar a hacer, hacer este un recorrido y, y, a, y a, a añadirse uno a, a esta iniciativa. Bueno, eh, esta es la página, eh, como os decía, y aquí en consultas eh, veis que luego eh, tenéis eh, estos pajaritos que aparecen aquí, que os dicen los resultados cuando vosotros, eh, si, aquellos que os animéis y bueno, y sin animaros ahora mismo podéis entrar en la página y podéis consultar los resultados por visita, la información por especie, el mapa de cobertura y el mapa de especie. Todos esos datos están disponibles ¿m? para la ciudadanía. Faltaría que la ciudadanía colabore, eh, o sea, me, me, me, recoja estos datos y, y que no tenga eh, acceso a ellos. Así es que en todas estas pestañas podéis obtener información de, de todas, eh, de estos, eh, sobre estos asuntos que pone. Nosotros eh, vamos, eh, eh, hemos hecho pues, un pequeño análisis de qué es lo que está eh, hasta el momento eh, recogiéndose. Y bueno, eh, hasta el mes de enero, eh, co habiendo comenzado en abril de 2021, eh, desde SEO mm, eh, están participando 72 personas eh, que están haciendo 110 itinerarios, lo que significa que de ellas... Está, alguna de ellas está haciendo más de uno, eh, podéis elegir tantos itinerarios como queráis o como se, os veáis capaces, no tenéis solamente por qué hacer uno, pero bueno, el mínimo es uno y la visita mínima es a una al mes también. Eh, y luego, eh, en total, bueno, pues se está viendo 265 visitas, lo que también significa que la, la gente está eh, visitando está haciendo más itinerarios mmm, que uno y además eh, los está visitando más de una vez eh, al mes. Eh, las observaciones puntuales, eh, que ahora os comento esto a qué se refiere, es que también mmm, si no participarais en lo que es el proyecto SAFE, existe una posibilidad eh, que es de eh, recoger observaciones puntuales de atropellos. Es decir, que sin eh, seguir este método estandarizado de seguir, de tener un recorrido con X kilómetros y repetirlo una vez al mes, etcétera, vosotros si vais un día por, por un lugar que no es vuestro habitual, os vais de vacaciones a Asturias y veis atropellado o, pues, eh, yo qué sé, eh, cualquier, cualquier animal, eh, pues lo podéis registrar en observaciones puntuales. ¿Mm? es otra opción que hay dentro de la app y también dentro de la parte de atropellos bueno, pues eh, en este análisis que os comentaba que estamos haciendo respecto al proyecto eh, de atropellos eh, estamos viendo que fundamentalmente lo que eh, los itinerarios se están realizando eh, siguiendo carreteras autonómicas provinciales o locales ¿Mm? y eh, luego eh, hay un 9% que se está haciendo en autovías y autopistas, esto, por supuesto, siempre se hace en coche, claro, no se puede parar para hacer fotografías en autovías ni en autopistas, ni parar para determinar las, el taxón que está atropellado, es decir, esas son precauciones que hay que tomar, eh, y, y luego tenemos eh, un 8% en carreteras nacionales. Bueno, eh, es una distribución mmm, bastante lógica, eh, en lo que se trata de la, la rutina habitual de, de las personas, ¿no? que no, no, su, no suele estar en la rutina habitual, eh, a lo mejor el ir por una autovía o por una autopista. Eh, en estos resultados preliminares también hemos comprobado que se han hallado eh, 550 ejemplares atropellados eh, que corresponden a 133 especies diferentes de los cuales, eh, bueno, eh, de los cuales de estos ejemplares 310 han sido identificados. ¿Mm? Como veis hay 200 ejemplares eh, prácticamente pues que no, no se han podido identificar, eh, pero a lo mejor sí que pone, bueno, pues eso, ave, identi ave no identificada o anfibio no identificado curiosamente ya de, estas 310, de estos 310 ejemplares identificados lo que se ha visto es que en el grupo de los mamíferos eh, fundamentalmente conejo y zorro son, lo, son las especies más, más encontradas y luego tenemos eh, la culebra bastarda eh, estaría entre los reptiles y entre las aves encontramos que son el gorrión y la urraca. Eh, las que eh, más habitualmente se atropellan. Os vuelvo a remitir otra vez a, al artículo inicial eh, con el que empezábamos y el que nosotros descubrimos en nuestra, eh, en nuestra revisión bibliográfica, que era a su vez una revisión y que nos decía ya que en las carreteras eh, del oeste de Europa el gorrión era eh, la especie más habitualmente atropellada. Podemos decir que estamos eh, de alguna manera... Eh, comprobando que, que se cumple eh, pues, de, la, la misma premisa ¿no? que, que en este artículo ya eh, del año 2003. Y como veis, bueno, Gordión y Urraca también, que son otra vez eh, pues muy, muy relacionados con medios urbanos. Y luego eh, veis que podemos sacar el mapa eh, por cobertura. ¿Mm? Entonces, en este mapa por cobertura, que lo podéis ver vosotros mismos en, en la misma web, pues eh, vemos cómo están distribuidos mmm, los, los recorridos que están siguiendo nuestros colaboradores. Y como veis, bueno, pues tenemos ahí la zona del, del oeste de Castilla y León, un poquito desangelada, mmm, también Galicia, y eh, también la zona de Andalucía, está ba po bastante pobremente eh, representada. Eh, y eh, la zona de Extremadura, pues eh, también. En general, el, el oeste de, de España eh, tiene pocos registros. Y bueno, también veníamos un poco ahí en, en lo que es el sureste, eh, también tendríamos ahí una, una baja representación de, de datos. Esto es lo que os comentaba, que se puede descargar la app eh, en el sistema operativo que tengáis en el celular, una vez que, como os decía, os registréis en la página web. Y os registráis en la página web y entonces eh, una vez que ya eh, habéis confirmado en vuestro email, ya estáis registrados y eh, en vuestra app abrís eh, la misma y os vais eh, a nuevo recorrido. ¿eh? Que es aquí donde ha aparecido la flechita, la flechita roja, ¿eh? nuevo recorrido. Pincháis ahí y entonces se os despliega esta pantalla. ¿eh? Nombre de recorrido. Pues ahí tenéis que poner el nombre que queráis vosotros darle a vuestro recorrido. Luego, tipo de recorrido. ¿eh? Yo lo llamé prueba. Prueba a mi recorrido. Tipo de recorrido. Pues igual. Existen dos tipos de observaciones recorridos que podrás repetir tantas veces quieras o no y observaciones puntuales. ¿Vale? Aquí es lo que os comentaba que podéis elegir. Eh, o bien, eh, si va a ser un recorrido puntual periódico, es decir, que vais a, a incorporaros al proyecto SAFE, o bien es una observación puntual de un animal atropellado que os habéis encontrado en un lugar insospechado. ¿Eh? Ahí os sale SAFE. Vale. Eh, si es para SAFE tendréis que elegir recorrido puntual periódico. ¿Tipo de infraestructura? Aquí vais a elegir carretera. ¿Por qué? Porque todas las demás, como os he comentado, las vamos a poner en marcha, pero de momento no están, no están activas. Así es que carretera, ¿vale? Luego, ¿su tipo de infraestructura? Pues aquí es donde tenéis que elegir qué tipo de carretera va a ser, ¿vale? Pista, camino, por ejemplo. Yo elijo pista, camino. Y entonces le damos a guardar. ¿Eh? Tu, tu recorrido se ha guardado y está disponible en el apartado mis recorridos. Es decir, que si ya vais a mis recorridos, ya podréis ahí entrar en vuestro recorrido. ¿Vale? Dice, cuando estés en el punto de salida... Pulsa play para registrar tu recorrido y stop cuando termines. Esto es importante para que el recorrido se guarde. También os podéis asegurar, y no solamente es que podéis, sino que os debéis asegurar eh, con nuestro seguro si eh, vais a hacer el os vais a, a, a juntar al, pro, al proyecto SAFE, sobre todo. Y aquí, bueno, pues tenéis eh, la manera de, de, de aseguraros eh, introduciendo vuestro DNI. Eh, así es que quieres estar asegurado durante la realización de la visita, sí quiero ¿eh? pulsáis si quiero, metéis vuestro DNI y para adelante, y entonces me voy al punto inicial de mi ruta y le doy a iniciar ruta, Qué bien Pues ahora sí que ya eh, estamos, en, estamos en lo que nos gusta en buscar, en buscar sitúate en el punto inicial de la ruta y pulsa inicio ¿eh? igual al final, ya sí quedará grabado el recorrido, ¿vale? también quedará grabada la hora de inicio y de fin eso también puede ser importante porque, bueno, también eh, los ritmos circadianos, es decir, si es de día o es de noche, o tal, pues puede de alguna manera afectar al muestreo. ¿eh? Eh, a lo mejor pues vemos un poco peor en, eh, cuando el sol está cayendo que a primera hora de la mañana, o incluso podemos ver peor a primera hora de la mañana porque está amaneciendo. Así es que damos a iniciar ruta, iniciamos la ruta. Y como veis abajo tenemos un, varios, varios apartados. Medio de transporte. Bueno, pues ahí vamos a elegir el medio de transporte que vamos a usar. Andando, bicicleta, coche, moto, otro. ¿Mm? Eh, meteorología. Aquí vamos a elegir también, de entre las opciones que nos da, despejado, lluvia intensa, lluvia ligera, etc. Yo voy a elegir despejado. Zona prospectada. Indica la zona prospectada. Pues bueno, pues aquí dices, mira, yo solo voy a mirar el arce, la, ta, ta, podéis elegir eh, cuál es la zona prospectada. Calzada derecha yo voy a poner. Bien. Y luego comentarios. ¿eh? Si hay algún aspecto relevante que puede influir en la localización de fauna herida o muerta. Bueno, pues puedes poner cualquier cosa que mmm, hay a mitad de camino o hay, hay un vallado mmm, que no me deja ver el trozo de carretera, por ejemplo. O cualquier otra, otro comentario que, que pueda interferir en vuestro muestreo. Y luego colaboradores. ¿eh? Si vais en coche o, o no, da igual, también podéis llevar colaboradores. Pues ahí podéis poner el nombre de la persona eh, que os acompaña. ¿eh? Nombre y apellidos de, de aquellos que os acompañan. Eh, ¿Veis? Por ejemplo, yo en comentarios puse... Hay una zona en obras, en este caso. ¿vale? Eh, y luego... En colaboradores, pues no puse a ninguno. Y esto, como veis abajo, hay que darle a enviar. ¿Vale? Entonces dice: No hemos podido recoger tu recorrido. Pulsa sobre el botón play para iniciar ruta y stop para finalizarla cuando termines la ruta. Claro. Es decir, porque no podemos enviar eh, si no hemos finalizado la ruta. Veis que yo le había dado ahí como enviar y me dice que no puedo. Claro, porque no le he dado a stop. ¿Mm? Como veis, aquí en la parte de arriba pone finalizar ruta. Ahí es donde tendríamos que pulsar y una vez pulsado ahí se envía. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ahí pulsamos y entonces ya enviamos. ¿Vale? Bueno, ¿que hemos encontrado un ejemplar? Pues le damos a ejemplar encontrado aquí al, al símbolo eh, redondo con, la, con, el, con el signo de más. Y ahí, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner en la especie. Veréis que se os despliega eh, se os despliega un, un, un enorme listado. ¿eh? Eh, y entonces, bueno, pues ahí podéis, los primeros que vienen son los grupos animales de ejemplares no identificados. Y luego ya, pues, si podéis eh, ir un poquito más allá al detalle, podéis incluso ir a nivel de especie. Número de ejemplares que encuentras atropellados. ¿Mm? pues uno, o dos, o tres, o cinco como veréis aquí también nos dice ejemplar retirado tienes que decir, bueno, si ha, re, si ha retirado o no el ejemplar ¿eh? en principio no se, no se considera necesario retirar el ejemplar siempre y cuando tengamos esa precaución de no hacer conteos dobles si tardamos menos de un mes en volver porque se estima que en un mes, si solamente lo hacemos una vez al mes, al mes siguiente ya no va a quedar nada del animal que estuviera atropellado pero si hacemos el, la visita más de una vez al mes, es posible que todavía queden restos de algún animal que ya hayamos contabilizado en, en una visita previa. Bueno, aquí la ubicación, en esa pantalla también nos pide la ubicación de dónde está el animal atropellado. Si está en el arcén, en la calzada izquierda, derecha, ¿vale? Yo elegí calzada derecha, ¿vale? Bueno, pues ya está. Ejemplar retirado, ¿no? Y observaciones, Añade cualquier comentario que consideréis de interés para conocer la amenaza que ha originado el problema en el animal encontrado. Ahí podéis vosotros incluir lo que consideréis. Y luego indica la posición. ¿vale? Entonces, en el propio mapa podemos mover, eh, eh, si, si lo necesitamos, podemos mover eh, la, para ir a la ubicación concreta donde hemos encontrado el, el animal eh, que está eh, atropellado. Y si vemos que estamos sobre el mismo punto donde, donde se está produciendo la anotación, pues se va, eh, automáticamente eh, se va a registrar la latitud y la longitud. ¿Mm? Y luego, imágenes. Seleccionar de la galería. ¿eh? Le damos a fotografiar y guardar. Podemos seleccionar de la galería o podemos hacer imágenes nuestras. Y guardamos. Bueno, pues ya hemos guardado y ahora, ¿qué le decimos? Finalizar ruta y enviar. Así es que, bueno, pues aquí, eh, a continuación, en mis recorridos nos van a salir todos los caminos que nosotros estamos haciendo, todos los recorridos que tenemos. ¿Mm? Así es que, eh, ¿veis? Si yo me voy aquí a este, por ejemplo, de Madrid y Cenicientos, pues, Pincho y se me despliega el mapa donde se ve la eh, longitud del camino que yo estoy realizando. ¿Lo veis? Eh, y aquí, ¿esto que son? Estas burbujitas. Son animales atropellados. Si pincho en este otro documento que sale aquí, el icono, lo que me sale son las visitas. Fecha de visita, el 12 del 11. Y fecha de visita, el 12 de 11. Son dos visitas porque, bueno, estos son pruebas que yo estuve haciendo. ¿eh? Aquí podría darle a ver fotos y podría ver las fotografías que, que hice en su momento de los animales atropellados. Eh, aquí en prueba, eh, por ejemplo, en, en este otro de los caminos que yo tengo, en el primer prueba, si le digo añadir visita, pues añadiría una visita nueva a ese recorrido. ¿Veis? Aquí en mis recorridos, si pincho aquí en mis recorridos, me vuelve a salir el listado de recorridos que tengo. Y ya por último, si pincháis en la última ventana, que es la de ayuda, pues os van a salir una serie de mensajes que está bien que, que, los, que los leáis porque os van a despejar muchas dudas que os pueden surgir en el trabajo. Y nada, eh, pues solamente deciros que animaos, que estamos con los brazos abiertos esperando vuestra, vuestra participación y que forméis de, de esta gran, parte de esta gran familia. Así es que muchísimas gracias y un abrazo grande. Pues muchas gracias. Muchas gracias Sara. La verdad es que ha estado bastante, bastante interesante, interesante, interesante sobre, todo, sobre todo a mí me, me ha gustado porque me ha gustado yo sí, que sí que colaboro de forma habitual con esto y, y de hecho, yo, hay algunas, algunas preguntas, preguntas que, yo tenía, que yo tenía, pero no quiero no, colarme no, no, delante no, de, de todas de las que hay, y... de las que hay en el chat. Entonces te las voy a ir haciendo. Mira, pues la primera es en la última que ha entrado, en relación con lo que estamos hablando. Eh, que Adri pregunta. Eh, que eh, entiendo que es recomendable retirar los cadáveres de la calzada, siempre que se pueda, para que no acudan especies carroñeras y corra la misma suerte. a excepción de casos especiales, que haya que comunicar a las autoridades para dar parte y no se deba manipular el cadáver. No sé si estoy en lo cierto. Bueno, la verdad es que con, con, es un tema sobre el que hemos discutido bastante en el grupo de trabajo. Eh, porque, bueno, algunas personas, claro, eran... Como, como bien dices, no vamos a evitar que otros animales carroñeros mueran. Pero claro, estás, de alguna manera estás manipulando el, los resultados. Tú date cuenta que cuando eh, tú dejas de, de hacer ese trabajo, eh, cu o cuando tú empiezas a hacer ese trabajo, puede que estés eh, luego subestimando el número de animales que están eh, siendo atropellados en, en esa zona. Eh, y esto interfiere al final en las conclusiones que se pueden sacar. Eh, por ello, mmm, ah, ya te digo que ha habido mucha mucha disputa y mucha controversia con este asunto. Mm, yo era partidaria de no retirarlos. Entiendo que, claro, evidentemente, si te encuentras un jabalí, eh, pues tampoco tienes que retirarlo, porque lo primero es que te puedes herniar, ¿no? <risa> <risa> te pesa un poquito, pero... Yo no lo recomendaría por nuestra espalda, básicamente, pero sí que llamaría a lo mejor a, a la Guardia Civil, por ejemplo, ¿m? o a Seprona, al 062, al 061 Guardia Civil, y decirles, oiga, mire, hay un animal de grandes dimensiones en la carretera y más que vengan otras especies carroñeras, el es que puede provocarse un accidente, ¿no? También de tráfico. Claro. Entonces, bueno, en ese caso yo, yo sí lo haría. Pero si son especies menores, no lo haría, porque realmente nos interesa saber. Nos interesa saber si están muriendo milanos reales eh, atropellados, porque están bajando a alimentarse de, de especies eh, atropelladas. Claro, claro, Es verdad que es difícil esa, esa situación, ¿no? Porque por un lado dices, lo retiro, pero claro, si lo retiras, estás es grande, es verdad. Bueno... bueno. Eh, pues ahí queda esa respuesta. Eh, ahora me cuelo yo y, y, y, y pregunto, porque eh, sí que a mí me ha pasado muchas veces, y gracias por aclararlo, lo del finalizar cuando vas a enviar algo, yo pensaba que estaba estropeado, pero no, eh, es que no, no le daba a finalizar. Y, no y la otra cosa que, que a mí me ha, me ha costado un poco eh, con la aplicación es que, eh, no sé si prevé alguna actualización o, o, o si igual estaría interesante, porque a la hora de buscar una especie eh, tienes que ir desplazándote por la lista. No puedes poner conejo y buscar el conejo. Sí. Se, va, ¿Se va a hacer algo así o se sabe si... Igual este tema también. No sé. Sí, sí, bueno, la idea es, eh, es mejorarla, ¿no? Mejorar en ese sentido, porque claro, sí, con que pongas una C o Co, pues que ya te salga, ¿no? Y claro. la que tengas... Todo el listado, que además se pierde muchísimo tiempo. Bueno. Sí, bueno, estos son mejoras que evidentemente hay que hacerlas y, y a la mayor premura porque es, son, pocas, son pocas mejoras las que realmente yo creo que ahora mismo la app es, es, es muy sencilla y, y muy, ¿no? muy manejable. Pero sí estas cosas que son un poco rudimentarias, ¿no? Y que hay que... Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en breve. Estupendo, ¿no? Genial. Y además se agradece que sea una app simple porque otras hay veces que hasta que mmm, la trabajas y luego tienes que meterte otra vez en la web para hacer otras cosas es más, un poco más rollo. Vale, pues otra pregunta de Sara... Eh, que creo que le he respondido, pero prefiero que lo hagas tú y mm, mm. que, que sea lo, de forma correcta. la pregunta si se puede hacer un recorrido que implique varios tipos de autovías en un mismo recorrido. Yo le he dicho que creo que es mejor dividirlo, pero mm, tú dirás mm. cómo... Sí, es mejor dividirlo. es el, Porque por los metros o los kilómetros que hagas de cada una de ellas, es decir, que si... vamos, que lo va, que el, que empieces como dos recorridos diferentes. Claro, porque justo ella pregunta, si se puede hacer, eh, si hace un recorrido o va a recorrer en coche o lo que sea, autovía más carretera comarcal, si, si, se, si sería mejor separar los dos o hacerlo todo de una vez. Hombre, si, se, si de alguna manera en las observaciones también puedes poner en qué punto eh, o en qué coordenadas eh, comienza, eh, que eso lo podrías luego mirar en el mapa. En el mapa puedes eh, situarte y mirar, a ver, ¿dónde, ¿dónde hago yo el cambio de autovía carretera comarcal? Mm. Y eso se podría poner en observaciones o ser, eh, en comentarios, ¿no? Ahí, ya veis que hay varios puntos donde se pueden hacer eh, pues eso, aportaciones eh, libres y, y comentarlo. A partir de, de estas coordenadas eh, es, es carretera comarcal tantos kilómetros, ¿no? Diez kilómetros, 5 mm. o diez o los que sean. Yo creo que, que sería mejor así, porque yendo en el coche, claro, es que es más complicado ponerte a cambiar. Claro. Hacer bueno, ya sabéis que no podéis ir solos en el coche haciendo los recorridos. Hay claro. que ir con otra persona. Es decir, sí, que sí. en principio el copiloto es el que debería, en su caso, pues cambiar de recorrido. Si tenéis dos recorridos diferentes, si tenéis diferenciados dos recorridos diferentes en función de los dos tipos de vía. Pues eh, sería el copiloto quien debería decir, bueno, pues ahora me cambio a, a, mi re, me voy a mis recorridos y me cambio al de carretera comarcal. Vale, vale, vale, estupendo. Sí, a mí me a mí. La verdad que me ha hecho un favor la aplicación, porque ahora yo no conduzco casi nunca, siempre voy, me llevan a todos lados. Sí, a <ríe> eh, bueno, Con Paula... Con la excusa, ¿no? Con la, sí, sí, se la excusa. <ríe> Eh, bueno, Paula, que es una voluntaria que colabora en un montón de, de proyectos, de, de programas de seguimiento y que es una de las coordinadoras del de, de seguimiento de las webcams nos hace varias preguntas eh, Primero, si este proyecto quedará en la plantilla de voluntariado de SEO de seguimiento como SAC, el y que se va a realizar de, de forma anual o, o de continuo y, o, o si se va a realizar solo durante un periodo X de años que, que se pretende hacer pues en principio la idea es que ha venido para quedarse. Es decir, que esto ha surgido eh, por esta colaboración con el MITECO, pero como ya habéis visto, bueno, era una, es una línea estratégica de nuestra, de nuestra estrategia vigente eh, hasta, hasta 2020 y, y la idea, bueno, pues es continuar, porque claro... El, nuestra estrategia dura 10 años y hemos comenzado con esta línea, pues, a un año antes de que termine la estrategia, de modo que no la hemos podido abordar con la con, con la intensidad que nos gustaría. Eh, así que, eh, al menos, yo creo que en la siguiente estrategia esto va a continuar y las estrategias son 10 años de de vigencia. Así. Es que viene para quedarse. Yo creo que el, el, la metodología de muestreo está muy estudiada y está muy, muy bien planteada porque bueno, ha habido mu mucho debate sobre ella y, y no creo que vaya a producirse grandes modificaciones en, en esto, en, en la manera de recoger los datos, etcétera. Eh, no va a estar, eh, eso sí. No es un proyecto, no es un, un programa de ciencia ciudadana como SACRE o SACIN, etcétera, porque es de fauna de animales muertos. Entonces, en principio se está coordinando desde el área de conservación, de programas de conservación y la idea es que continúe ahí, pero bueno, eso no, tampoco claro. lo puedo saber a 100% qué va a pasar en, en un futuro próximo. Mm, qué bien, pues no, es este, este muy interesante porque de hecho es una duda que yo también tenía porque eh, sí que eh, al final comentamos en todas las sesiones que estamos haciendo que una de las cosas más interesantes es conocer la tendencia a largo plazo o a medio plazo de, de todos los estudios que se van haciendo, no, o sea que, que estupendo que se mantenga durante varios años. Eh, sí. También pregunta, eh, bueno, no sé si querías decir algo Sara eso. No, no decir eso sí, que es que interesan datos a largo plazo porque claro. para poder sacar unas conclusiones. Una unas tendencias, porque necesitamos muchos años de seguimiento para ello. Claro. Eh, y otra pregunta que hacía Paula era eh, de ver casos puntuales eh, de atropellos o muertes en, en infraestructuras. ¿Se puede notificar igualmente aunque no se haya hecho un recorrido? Ahí le he contestado yo que sí, que en principio, bueno, y las contestas tú después, que como una observación puntual o incluso como, como un recorrido puntual si, si nos hemos ido de vacaciones o u otro, sí. u otro aspecto. Vale. Eh, Yoli también colaboradora habitual de como monitor incluso de, de nuestras actividades, eh, nos pregunta, ¿los casos notificados a los agentes forestales se dan de alta en, en SAFE los agentes forestales o deberíamos hacerlo nosotros? Yo les llamo a ellos cuando veo animales atropellados. No, no, no nos dan esos datos. Eh, debéis hacerlo vosotros si queréis que quede en registro... Mm, y vamos, y no solamente que quede un registro, sino colaborar de una manera, que veáis que realmente vuestra, vuestra aportación va a algún sitio donde es, es útil, porque mm. Mm, los agentes medioambientales no están colaborando con, con SAFE, bueno, porque no es, realmente ellos no están, no bueno. es una de sus labores ¿mí? mirar atropellos. O sea, claro. que no, no es porque no quieran, no, es que no. no es, eh, en algunas comunidades autónomas eh, contratan alguna... Hay alguna empresa eh, que está contratada para, para vigilancia de, de, animal, de animales atropellados en carreteras, pero es fundamentalmente por el tema de seguridad. Y sí sabemos que algunas de estas eh, agencias o, o, o empresas particulares pues tienen unos datos buenísimos, que claro, luego se los dan a las comunidades autónomas. Y, y eso es algo que también nos gustaría, a ver si pudiéramos de alguna manera eh, recopilar, en ahora ponernos un poco manos a la obra con eso e intentar recopilar esa información que sabemos que está ahí. Genial, de hecho estaba comentando ella que ha, tenido, ha debido tener suerte también ella porque ha, um, uno de los agentes forestales con los que hablo dice... Eh, le, le recomiendo esta o sea que, que, que a, a tener suerte fenomenal, eh. tenemos buenos amigos en el, en el, en el sector eh, una, ahora me cuelo yo eh, ¿cuáles son los lugares o las eh, carreteras más interesantes donde hacer los recorridos eh, que, que interese más para el proyecto? pues en realidad son todas, todas son interesantes vale. eh, porque como os decía es que donde haya un cero nos da una información muy buena. Nos da igual, no, no es más interesante una donde haya muchísimos atropellos que una donde haya cero atropellos. Nos vale. dan, ambas nos están dando una información importantísima. Vale, genial. Y se sabe ahora con esos resultados preliminares, habéis mirado qué infraestructura es más peligrosa de las carreteras que hay. Si autovías o refiero, cual, en cuáles se atropellan más, más especies. Pues no, de momento eh, no, no lo hemos visto porque, claro, tenemos un pequeño sesgo y es que tenemos muchas más eh, carreteras, como habéis visto en el primer pie chart que, que os compartí en, sí. en el análisis de resultados, el 71% me parece que era de los recorridos están en carreteras autonómicas, locales, o es decir, que hay un, un grueso muy importante en ese tipo de carreteras. De tal manera que nos sale sesgado a esas hacia ese tipo hacia de carreteras, claro. concretamente. Eh, eh, entonces, bueno, en principio serían ellas, pero a, a estos datos hay que tomarlos con precaución porque con un volumen de datos mayores, mayor mayor volumen de datos, pues se puede ser más certero ¿eh, no? en una conclusión así. Vale, genial. Eh, ahora, no sé si Javier ha levantado la mano porque quiere preguntar algo. Eh, Javier, eh, es tu momento. Uh -huh. Hola, buenas tardes. Ah, hola. ¿Me, ¿Me oís bien? Te oímos, te oímos. Vale, soy la madre de Javier, es que no sé qué he hecho con el Teams, que sale ah, el nombre bueno. de mi hijo. No sí, eh, os quería preguntar, eh, ¿no se puede luego registrar los animales encontrados? Me refiero, eh, si vas en el coche, que no necesites un copiloto, sino después describir de el recorrido y enviar los datos. Sí, sí sí lo puedes hacer también. Lo podéis hacer a posteriori. ¿Mm? Podéis entrar en el recorrido y podéis poner los datos. ¿Eh? Sabes, porque estoy pensando, Pero, por ejemplo, pues el, sí. el camino que hago ¿no? para ir a trabajar. Pues a ver, si he visto un animal muerto ese día, pues a la, eh, tranquilamente cuando llegue a casa o cuando llego a mi puesto de trabajo, lo registro. Sí, no te dice nada el jefe. Claro, no, no Tiene que ser al llegar a casa lo, Y no lo borraremos. No más, datos, no, más datos. no te preocupes que esto lo vamos a borrar ¿eh? que eso, va eso se aquí. quita, no se pone en YouTube Gracias no <risa> Pablo eh, Mira, eh, yo creo que sí Que lo puedes hacer a posteriori si tienes, dices, Jolín, es que lo he visto Atropellado al lado de la señal de no sé dónde Quiero decir que tú luego mirando el mapa Eres capaz de localizar el, el punto Sí Sí, Entonces, es un camino muy trillado, ¿sabes? Y sí lo podrías hacer. La cuestión es que, claro. claro, no vayas más pendiente de ir viendo, de, de, no, de no, ir no, no. mirando, que de, de controlar la carretera. También claro. es el punto, ¿no? De que vaya un copiloto contigo, ¿no? Porque al final, sí, bueno, pues gracias. ya sabemos que estas cosas nos pierden y nos pierden. Y nos sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Gracias. Nada. Gracias. Eh, vale, Alberto pregunta, una. Bueno, le respondo yo, sino que, dice que como se ha incorporado un poquito más tarde, eh, que si solo se podía hacer en carreteras, tendidos de momento no, pues en principio no, en principio de momento carretera solo, pero esto, esto es, eh, se exportará a distintas infraestructuras. ¿no? Sí, sí, además bueno, con los tendidos posiblemente ya, si hay suerte, eh, antes de que acabe el año ya estaremos con campañas de tendidos. Qué bueno. Qué bueno, porque de hecho en, me acuerdo cuando estábamos con los followers que hicimos mucho, mucho seguimiento de tendidos y con los followers en un antiguo proyecto de SEO que por, sí. la, por Madrid, eh, la verdad que curraron bastante todos los voluntarios jóvenes. Hay un montón pues de, de datos de, pues por ahí. Todos esos datos los, los incorporaremos para... Genial, genial. genial. Eh, vale, y creo que ya solo quedaba una pregunta de Adri por aquí que era ah, bueno era la que preguntaba por los por los individuos si se retiraban o no se o no se retiraban vale pues revisando las mías creo que, que ya estaban todas también y, y poco más eh, Sara eh, mil gracias eh. un placer un placer <ríe> nada nada siempre, está está genial con vosotros este rato Nada, nos encanta y sobre todo que, que, jo, que especialistas y que gente que esté con esto trabajando todo el rato y que nos podéis contar de primera mano todo esto es, es estupendo. Eh, recordaros a los que os habéis y, bueno, tanto a los que estáis, eh, a todos los que estáis inscritos y en particular a vosotros los que habéis participado, que según eh, hemos estado hablando en la charla he ido apuntando algunas, algunos de los enlaces o alguna información útil. Que, que os voy a mandar, eh, no sé si ahora después de la sesión o ya mañana por la mañana, os enviaré un correo de, como de, para que tengáis toda la información necesaria y, y cualquier duda ya sabéis que tenéis tanto el correo de, del programa que lo lleva Sara, de mortalidad e infraestructuras, eh, ¿es en o en? Sin en, mortalidadinfrastructuras.co.org Vale, pues ese es el correo. Y si no, pues también voluntarios.seo.rg que yo sí, redigiré sí, claro. el, el correo a, hacia Sara. Eh, ah, bueno, me, Clara, hay una pregunta en, ahí en, en, en línea, de la, la última hora. Dice, gracias. Eh, yo lo pregunto, ah, por las observaciones puntuales, si se pueden subir después también. también sí. sí claro. claro. Vale. Tú, porque además las observaciones puntuales, pues mucho más, ¿no? Porque mm. es, más, es más sencillo, ¿no? que a lo mejor en un recorrido mm. Y Alberto, que como se incorpora tarde pues pregunta si, si hay algunas normas para cada recorrido distancia mínima, tiempos, empleados y eso un breve resumen, Sara Sí, eh, hay unas normas pero nada, muy básicas eh, pues como, como mínimo se pide un, que elijas un itinerario puedes elegir más pero con que elijas uno es suficiente con que lo hagas una vez al mes es suficiente y luego si lo haces en bici pues son 10 kilómetros mínimo, si lo haces eh, a pie, no, perdóname, si se lo haces a pie son 10 kilómetros, se aconseja, ¿eh? Si luego son 7, pues no pasa nada. <risa> en bicicleta se aconseja 10 kilómetros, igualmente os digo que lo, es, es lo recomendado, pero que si tiene que ser menos o más, pues no pasa nada. Y luego con coche, pues 20 o 30 kilómetros. Y bueno, esas son las eh, tres premisas mmm, más importantes y luego bueno que no que no contabilicemos doblemente si hacemos más de una visita al mes que no contabilicemos doblemente animales que ya hemos contabilizado en la en una visita previa y, y no, bueno y creo que, que poco más eh, es que es muy, es muy facilito, la verdad no, no. Genial, genial nos ha venido genial Alberto la pregunta para terminar con un repaso un repaso general y, y nada más, pues eso, gracias de nuevo Sara gracias a todos los que los nuevo, que habéis siempre. estado por aquí y recordaros que bueno que si os apetece practicar con la aplicación durante más o menos un mes y pico tenemos el día 23 de nuevo una, una charla sí, la misma charla pero que si ya habéis practicado y tenéis más dudas pues oye pues eh, aquí las podremos solucionar o incluso ya os digo si mortalesdeinfraestructuras@seo.org o voluntarios@seo.org ahí os podemos contestar cualquier cosilla que tengáis que tengáis dudas Nada más, mil gracias a todos. Nos vemos en la de la semana que viene, que es muy interesante, sobre el Noctua eh, y en particular vamos a dar unas pautas de identificación de, de especies. Así que nada, eh, animaos y a participar en este y en otros y en otro de los programas que tenemos de seguimiento. Mil gracias a todos y hasta gracias. pronto. Gracias, chao. Gracias, adiós. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias a todos.